Qué pasa chavales, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Crash of Cards Y como sé que os gusta Crash of Cards y es lo que manda y lo que se rige en este canal Voy a pedir 150 likes, sé que, bueno, no son pocos, que son bastantes Sé que también lo podéis conseguir, los quiero en 24 horas Y todo el mundo que esté viendo este vídeo suscrito para un próximo vídeo, mañana o pasado como muy tarde Mostrarme que os gusta Crash of Cards y os subiré más vídeos. Vamos a pegarle un repaso al juego. Voy a ver cómo iba la cuenta. Porque la verdad, que llevo tiempo sin jugar. Estamos también a la espera de que bueno, puedan traer alguna nueva actualización. Que llevan ya tiempo sin traer ninguna. Y nada, a ver si actualizan pronto. Que bueno, va siendo hora. Hace ya tiempo que no actualizan. Que tengan nuevos coches, nuevas misiones, nuevas insignias, nuevos coches para fusionar. Y un coche, bueno oculto que llevamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo cuánto hace que nos sacan un coche oculto un año ¿Cuánto? un año y medio bueno, no sé cuánto tiempo realmente pero vamos que un coche oculto ahora mismo estaría vamos si no recuerdo mal hay un coche fusionado que no tengo que es este coche por cierto tengo todos los coches solo me faltaría ese coche fusionado que no tengo ni la insignia de haber tenido todos los coches del juego alguna vez eh, bueno, en todo este tipo jugado Me gustaría conseguirla En el caso de que consigamos todo lo que necesito Para funcionar este coche Me da igual gastar mis gemas Aspirador, necesito 4 más Gravedad, 5 más bueno, Este es común, me costará pocas gemas Con el chispas que si me sale una vez más Así nos quedamos Vale, ok Vamos a hacer apertura de máquinas Esto no lo tocamos de momento legendarias cómo vamos Como si me sale alguna de estas bueno, el barco al 1, si lo pudiéramos tener al 3, es un buen coche, ¿eh? Transformable. Ya vamos a empezar a abrir. Primera máquina, chicos. A si salen en estas 24 máquinas alguna legendaria. Nos sale de momento. Tenemos por aquí común. El quad. Épica. Ah, ver es el chispas. Nos sale, chicos. Vale, el quad. Quedan 20 máquinas. Paso en una apertura. Cortita chicos, pues ahora se puede saltar las animaciones, no, son, no es como antes, que te las tenías que tragar en todo. Vale, el coche de gravedad nos ha salido, si no recuerdo mal, necesitábamos 7, ¿verdad? Vale, tenemos tres, faltarían cuatro. Madre de Dios, las gemas que se, se van, ¿eh? Vale, uno, por aquí. Dos, 18 gemas. Dolor, bueno. Cada vez va costando menos, cosa que me tranquiliza. Y el último, bueno, uf, 20 gemas. Uf, por favor. Vale, así. A ver. Vale, como veis, ahora lo tendríamos. Es el coche de gravedad ya completado, giros fea completada. Faltaría el aspirador y el chispas. Te me han ido un poquito de gemas, eh, chicos. Casi nada, eh. Vale, a ver si tuviéramos suerte, al menos. Fantasmal. Vamos maximizando coches Épica Épica, chicos mira vale chispas bueno. bueno, lo malo es que no me dan ni experiencia ni nada El Coche safari 16 máquinas que quedan Rara Puede ser Puede ser No, no puede ser no El aspirador, vale Necesitamos el aspirador chicos, con nada, fuera, necesitamos rara, ahí está, quiero el aspirador, vamos allá, coche de payaso, fuera, donde no quiero. rara, otra oportunidad más, todas menos la que necesito, vale, ahí está el común, pasamos, ahí está la hormigonera, va, va vamos, vamos con el chispas. Venga, 5G más No está nada mal uh, Legendaria Bueno, vamos a ver qué legendaria Ha podido llegar a tocar Le doy Vale, coche de velocidad No lo tenemos maximizado Lo tenemos ahora maximizado al número 3 Bueno, este es el coche de velocidad El normal Bueno, no está mal Mientras hagan estas cositas vale épica, bueno, estamos teniendo oportunidades a ver si me salen chispas eh, chispas, joder, bien bien, bien, joder, bien 100 gemas contaba bueno, uff 8 máquinas por delante chicos, si me sale el aspirador compramos con gemas y podríamos fusionar este último coche que lo fusionaría corriendo antes de que pudieran sacar Nueva actualización para verlo y sobre todo para que me den la insignia que me falta de tener todos los coches de Crash of Cars. Estoy nerviosísimo. Nunca iba a pensar que hubiese podido tener con este vídeo la oportunidad de poder fusionar ese coche. Es que me han salido dos coches de los que necesitaba y ya solo me falta que salga uno. Bueno, épica, ya no quiero que me salgan épicas. Vulcano, bueno, ni tan mal. Este coche con una habilidad especial única, chicos, muy bueno. Rara, también rara Uf, que me dé la que quiero. Que me dé la que quiero. Bueno, voy a continuar. Que se me ha parado la cámara, chicos. Vosotros no os habréis enterado de nada. Bueno, vamos a seguir. No hemos tenido suerte. Taza de café, cinco máquinas, chicos, cinco oportunidades. Rezar por mí porque salga el coche aspiradora. De momento, nada. Reparte de el coche rara, también rara, vamos a ir comunes, tío, pero, rezo, me rezo al dios de los coches, quien sea, que me sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Última vaina, chicos. Tío, máquina. <risa> Pero... ¡Vamos allá! ¡Vamos! No, tío, ¡No ¡No! ¡Qué poco! ¿Por qué poco? Bueno pues hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado, dejar la cantidad que he dicho antes de like, 150 en menos de 24 horas, todo el mundo suscrito, y mañana, es que mañana, es que voy a poner ahora mismo a ver publicidad de vídeos para que me den monedas. Me voy a hinchar a conseguir monedas para hacer mañana otra apertura y conseguir esa aspiradora, chicos. Así que venga, reventar el botón de like. De vosotros depende. Si lo queréis mañana el vídeo más tarde. Ya chicos, hasta muy pronto.